No, no nos podemos visitar. Vemos cómo se van muy solos. No nos dejan vivir cerca de ellos. Solo llegamos y nos marchamos solos. ¿Cómo no enfadarse con lo que nos pasa? ¿Cómo no estar indignados un poco por todo? Lo que le está pasando al mundo hoy Es una guerra encubierta que lo inunda todo Me cae muy mal ver a los abuelos con sus nietos Estos le saludan sin darle siquiera un beso Levantan los puños para chocarle de los suyos Y se va perdiendo el amor que existen un beso Levantan los puños para chocarles los suyos y se va perdiendo el amor existen un beso No nos podemos visitar Vemos cómo se van muy solos No nos dejan vivir cerca de ellos Solo llegamos y nos marchamos solos. Viajar se ha convertido en una aventura total. No sabes a dónde llegas, qué te encontrarás. No te sientes seguro en ningún sitio. Te sientes muy acorralado y no es un mito. Pronto todo ha cambiado y no para bien. Nos tratan como a tontos y nos engañan. Y si levantan la voz vienen a callarte. La libertad se nos escapa, esto es un desastre. No nos podemos visitar.